amigos! ¿Qué tal? Soy Killer estamos de vuelta con Valheim, la super piquísima aventura nórdica en mundo vikingo nórdico. Hay que decirlo y se dice, Valheim es un puto juegazo. Me lo estoy pasando pipa con Valheim. Explorar, supervivencia, eh, construcción, forja, todo. Mm, la verdad que para ser un indie... Ahí está el motivo de por qué ha vendido más de 4 millones de copias en menos de un mes. Es que es un puto juegazo y tiene online. vez online, no tiene un online masivo de contratos de 40 a 100 personas, eh, persona, pero sí 10. Y hay mod, incluso para que haya más gente online. Yo no he jugado aún online, eh, mi, amigo no, mi amigo no me quieren, no me invitan a su partida, pero bueno, yo juego solo. Y yo me la apaño. Es un juegazo, vamos al lío. Que vamos a ver lo que hacemos en Valheim. Eh, tengo un hippie que ataca. a... La... Me encanta. Bueno, ya estamos aquí. Eh, como es normal, el juego tiene mucha mecánica. Y he estado viendo tips de como eh, domésticas jabalíes. Eh, como por ejemplo, donde está el mercader, que se encuentra en el bosque negro. Y es muy importante encontrarlo. Entre muchos, este este eh, ¿Qué más? Pues bueno, eh, que hay que construir de primeras. Y casi casi, como esto, que me acabo de dar cuenta que había estilo. Y tengo una mierda de. Pero bueno, lo que importa, lo que importa Que hay que pillar cobre Como sea Aquí hay una cosilla Que no sé dónde se fabrica Y no sé dónde está el carro Luego he visto tips Cómo fabricarse, eh, he visto un truquillo De cómo fue a pillarse rápidamente un, un arco bueno Mejorando el arco tosco Y yeah. es Usando a los trolls en nuestro beneficio. Mm, he jodido de hacer, puesto que ya me he cargado muchos trolls. Pero se puede intentar. Eh, he jodido. El caso que me han dicho que podía fabricar una, un... Un carro. Una balsa. Construcción. Decoración. Elaboración. No sé cómo se me da el, el carro. El caso que he leído por ahí que te podía salir un carro y todo, Para poder llevar materiales. Bueno. En fin. Vamos a ver cómo tengo Tengo aquí comida. Vamos a guardarla. Eh. Vamos a guardar la comida. Eso ahí. Sé cómo te mética jabalía. Que lo he visto. Y es con setas. ¿Vale? Es con setas. Con champiñones. Con champi champiñón. Así es como se domestica lo los jabalíes. Y tengo que hacerle. Tengo que hacerle un recinto también para poder meter los jabalíes adentro, obviamente. Vale, eso por ahí. No sé. Eh, si. No sé si puedo agrandar eh, el espacio de construcción. No sé si puedo agrandar. Ahí está. No sé. No sé si poniendo aquí una mesa de trabajo agrandaría más el espacio. Obviamente que si quiero agrandar más el espacio, pues simplemente picar esto. ¿Veis? ¿vale? Porque tengo más. Porque quiero hacerme lo, lo, lo de los cerdos. Si voy a agrandar esto, eh, ya está. ¿Qué árboles me hacen falta para poder... Eh, esto. truco puedo intentar una cosa eh, y es que roben si consigo que roben se romperían también un truco mira ahí hay un jabalí para que no, que no tengo aserta para no, no tengo aserta Y aparece lo suyo de tier 1, tier 2. Se ha ido. Acá, ya está, que no, que no, que no te quiero. Bueno, pues vamos a lo que vamos, ya está. Vamos a pillar lo que sea. Vamos a seguir. a ver si encuentro el mercader. También he leído que en esta formación, otra cosa, en medio, suele haber un tesoro. Suele haber un tesoro. Suele, ¿eh? Suele haber un tesoro ¿Lo buscamos a ver? Venga, vamos a buscarlo y ahora ya lo digo Mira, he encontrado raptor oseo. Pero, ¿habrán más? Es que la verdad son como formaciones de... Como tumba ¿Habrán más? ¿Por aquí? Vale, lo guapo sería que al bajar el terreno se cayera el árbol no que bajara para abajo según el terreno, ¿no? ¿Digo yo? No sé. Bueno, me seguí cavando, me sirvió algo. Pues nada, he encontrado un poco más de aguaso y ya está. Eh, la verdad que me molería, me molería poder reventarme la abedul, que es el que da la, la madera fina. Y el truco que yo he leído es, traerse un troll, nuevamente como ya o, o, o he comentado antes Y que el troll se le a hostia con el abedul Así que me vaya a atacar, ponerme justamente encima del tronco del abedul Que me ataque y él revienta el tronco Para ello tengo que acercarme al bosque negro, que está por aquí, en el bosque negro Preparar para un tronco de abedul, o estar cerca, o localizar un tronco, un tronco de abedul Y atraer al troll, y bueno, de forma, una forma, no es trampa eh, aprovechar lo que el juego nos da Un troll mosqueado Con ganas de, de reventar algo Y yo, un tío inteligente Que ha leído cosillas Por ahí, y le han dicho cómo hacerlo Ya está No voy a domesticar ningún cerdo No voy a engañar Voy a guardar lo que he conseguido ahí, la especie de todo Y vamos al bosque negro Bueno, pues he encontrado otro yacimiento De cobre, así que voy a, voy a marcarlo Cobre Pues claro, eh, la verdad es que me hace falta cobre, tela de cobre, no os voy a engañar. Y mira que no me moleste nadie, puedo picarlo. Nadie me refiero a atroz, salvajes, irsecillos, casi casi. Voy a coger todo el cobre posible, porque me va a hacer falta. Y ahora, y cuando no te he picado seguimos. Eh, bueno, eh, 19 de mena de cobre se me ha reventado el pico. Mm, vamos, Vámonos, como lo tengo marcado no me implica ningún problema, la verdad. Aquí había un grisesillo por aquí dando por culo. Voy a ver si sigue. Lo reviento. Iré a la casa. Aquí está. A la base. Lo único grisesillo se llama grisucio, eh. Me voy a la base, eh, a mi base, por cierto, a llevarlo todo y vuelvo. Y ya está. Es que así, ya está. Vamos, vamos, vamos, vamos para allá, a ver si pico toda la mena. ¿Dónde va? ¡Ay, por aquí ¿al, algún respawn? ¿O es que se han español por la noche y me han visto y me han atacado Que raro, bueno, está. Pues sé que como era casi de noche y en el bosque oscuro de noche salen muchos de estos, pues lo no mismo sé ha sido eso. No me seguro. Bueno, vamos aquí. Bueno, chicos, mira otra cámara funeraria me he encontrado. Lo que voy a hacer es volver a casa, eh, a base, a entregar el, el mina de cobre y demás. Y, y ya está. Y a ver.. Y luego me da tiempo a, a explorarla. Porque la verdad que me, inter que la verdad que me, que me interesa. Piedra no me voy a coger. Porque me he venido por aquí y a encontrar algún troll que me siguiera a pasear truqui. Pero no hay ninguno. Como me lo he cargado, todo, para pillar el... lo que tengo, no hay ni uno. A ver, por aquí hay. Puedo ir, puedo ir para allá mientras. A ver si encuentro alguno. Bueno, si encuentro alguno y hago el tuquio y yo lo enseño. Bueno, vamos a cocinar, vamos a reparar todo y vamos a volver a trobar el boca negro, ¿vale? Eh, y así hasta que nos equipemos un poquito más. Bueno, Consigamos un poquito más de recursos. He pillado bastante cobre. Pero hay que ser. Hay que pillar también latón. Latón creo que era. No sé, no lo corto. Vamos. Mira que detalle que se ha puesto a llover y como tengo una chimenea mal hecha, entra el agua de lluvia y cae en el fuego y me, y me lo apaga. Mira, mira que detalle más tonto. El eh, detalle no, detalle bueno, eh, talle, un buen detalle, pero tonto por mí, porque no lo he lo, no, no, no tenido en cuenta. Bueno, pues voy a coger y.. Voy ¿no? no a que tapar el tejado, ¿no? Si no, oh, no, no, no voy a poder cocinar nunca. La verdad que hace un tiempo de mierda, eh. Joder, qué tipo malo. La Bueno, voy a, poner, voy a ponerle un tejillo a eso. Que no se diga. Vamos a poner un tejillo. Ahora sí. No falla. ¿Ha visto? Le he puesto el tejadillo Y se ha hecho la comida. Mira que detalle más, más Más bueno, eh. Por eso que tenéis cuidado aquí. Y hay que hacerlo todo bien. Yo creo que puedo dormir Si puedo dormir y bueno, voy a seguir con mi tarea Y ahora cuando esté un poquito más avanzado, seguimos Que no se haga muy aburrido, pero me pica piedra ahí y... corre Vamos vamos a ir al bulto Al bulto Ups Es por aquí Uy, esto, esto estaba aquí antes ¿eh? Ah, vale, sí, aquí es donde estaba, donde me atacó el troll ese y le voy a matar ¿eh? Pues no, voy a seguir buscando mira hay un troll! hay un troll! Pasa que empiezo a cansarme de nuevo Pero vamos a intentar que me siga Vamos a intentar que me siga, ¿eh? Me dejarlo follado Claro, ah, no, dentro de cada vez tampoco déjame todo ahí... Baby, sígueme Vamos, pita, pita, pita, pita, pita Y tapita, pita, me cansa. Eso tengas encima, encima del árbol y lo revienta. Me va a pegar un tu caso. Vamos, vamos, que ya, que ya tengamos el borde, vamos. Vamos, campeón. Que pa. Ya, esa es el que yo quiero. Este. Vamos, dale, dale. Dale, dale, uh. Ay, va! ¡Tu huevo! dale, que eres mejor. Ahora ¡Ahora dale, dale, eres, eres eres... mejor. ¡Ay, tu guapo! ¿Cómo tiene peso? Vale, bien. Vamos, campeón, que queda aquí otro. Vamos, dale, dale, dale. Ay, que es. Le... ¡Eres el mejor. Tampoco te emociona, ¿sabes? Ahí va. Ahí va, ahora que ven. Ay, qué eres, eres, eres, eres magnífico. Esto es así, también uf, uf. Vamos, atácame, atácame Atácame otra vez, atácame otra vez Atácame, es muy fácil Atacarme, amo. Vamos, que te pilla. Bueno, a este, venga A este A este, venga A este, campeón Y ya, y ya Y ya hemos acabado Vamos No, piedra no, por favor ¡Ay! ¡A tu puta casa! ¡Dale! ¡Ja, ja! Pues voy a estirar lo que no quiero Porque la verdad es que me ha dado cosas muy interesantes Madera noble, es lo que me hace falta Madera noble Y... Para todo. Bueno, como íbamos, vamos a desmarcar Aquí Madera noble Vamos a ir corriendo a la base a dejarlo todo Y volvemos Porque mientras que no cierre sesión Eso queda ahí, así que puedo ir perfectamente A vaciarlo todo, no voy a dormir Me voy a vaciar los lo bolsillos y, y vamos a hacer cosas guapas Bueno, es que encima Me han dado un trofeo de trolls Es que encima Para maestro Ay, ay, ay, dame madre, noble, dame, ahí, dámelo todo, papi. Dámelo todo, papi. Dámelo todo, papi. Se ha hecho de noche y todo. <risa> ahí, ahí, cabeza de otro N. Vámonos, vámonos para la casa que nos pilla el toro. Vámonos para la casa. Qué emocionante. Bueno, bueno, bueno, ya he descansado y todo. Joder. La especie de cuero cuenta con una traje. Um... Y tengo cinco que puedo crearme ya la capa. La capa, la túnica de cuero. No está... Eh... Túnica rapienta, pantalones. La, la, la túnica es lo que tengo puesto, que es esto. Capa de piel. Y aquí se llama túnica. La capa de piel. Ah, claro. No ah, que son 10 lo que pide la capa de piel de troll. La madre de parió. Bueno, pues luego matado a otro troll. Pero vamos vamos a lo que realmente me importa. Y el arco de leña. Este arco es muy bueno. Este es el. El segundo después de que pillamos al principio y es indispensable pillarlo, ¿eh? Es indispensable pillarlo. Y ya lo he visto. Bueno, pues. Y jarra, ¿para qué va vale la jarra? ¿Para atacar en serio? Un poco bueno En fin En fin, vamos a fabricarnos el arco El arco me pide eh, fiel de ciervo y madera de núcleo No, madera, espérate Madera de núcleo, ¿eh? Madera noble y, made, y Núcleo de madera Creo que tengo núcleo de madera Ah, mira, ya tenía madera noble Claro, pero muy poquilla, claro Madera Dime que tengo un núcleo de madera Toma ya Me puedo hacer, me puedo hacer el arco Sobrecarga dice, tú tienes que hacer un sobrecarga Claro, es que la cabeza pesa mucho No es no, nada no, no, por eso Es por esto Venga, arco de leña Perfección Vale Ya tengo un arco mejor Y puedo mejorarlo si voy a mejorarlo, pues vamos a mejorarlo. Perfección. ¿Cuándo me piden para mejorar el alcohol de leña nivel 2? Madera noble. Vale, hay que para la que madera, madera, madera noble tener que hacerme el otro hacha. Y así de una forma rápida para que lo sepa y cómo hacerlo. Toma en no, lugar un vídeo con tips rápidos. La azada nivel 2, el martillo en el nivel Ah, a calidad 3. No sé para qué va a servir. El eh, que, sí eh, que sí me interesa subir eh, el, el hacha de Silex Que puedo subirlo eh, Y el cuchillo también me interesa Que pide Silex Y Silex tengo a reventar, por cierto Por cierto, por cierto Tengo Silex Esto lo voy a dejar aquí ahora mismo eh, Tengo Silex eh, Tengo esto Vamos a comer algo que dice que tengo que comer? No sé, comer de nuevo Mejorar, puedo mejorar el hacha de Silex El cuchillo de Silex Aunque voy a fabricarme algo mejor que el cuchillo de Silex Pero bueno, puedo volver a mejorarlo Y por lo menos que pique, ¿no? Y ya podemos quitarnos este arco Y ponerse, ¿por qué te quita? Eh, perforante 25 Y este, perforante 35 eh, Ataque furtivo por 3 y este es el ataque furtivo por tratarme. Pero bueno, eso es velocidad de movimiento menos 5. El caso es que este es pica más. Aunque sin aquí me estoy guardando todo lo que son las cosas que me estoy cambiando. Pues así decirlo. Así que vamos a ir guardando todo esto aquí. Y yo creo que a seguir con la tarea. Ya está. No tenemos historia esto. La verdad. Bueno, ya hemos dormido. Eh dormido una mierda porque no me ha, no han hecho... Bien, tengo 6 de cobre. María haría Y este año tengo... Este año tengo un montón. Al final me haría falta construir más, más forja. Ya verás tú. Al paso que vamos. Pero bueno. En fin, chicos. Ya lo he visto. Eh, lo fácil que conseguir madera noble por el, con, con los trolls. Matarlo son de verdad que es muy fáciles. Eh, una vez que más o menos lo domina y le, le, y le pierde el miedo, porque la primera vez cuando lo ves algo tan grande que va a por tan lentamente, pero que paz a, a, la, a la par se acerca. Eh, como que te causa un poco de impresión, pero con el arco normalico, de hecho me lo he matado con el arco normalico y con flechas de madera normalica, se mata. Y si encima si, lo bugueáis y, y lo vais así rotando La sigue el lío con los árboles o cualquier estructura es muy fácil de matar. Mientras que no os pille. Eh, de forma... Eh, mala de, que nos de forma mala Mediante sus ataques Y si si lo lleváis Árboles que no podéis talar Too easy Va sí. a fácil, fácil. too easy sí. Bueno chicos, ya veis, me he pillado el arco bueno eh, Me falta matar otro, otro troll Para mejorar, para hacerme la capa De pierda troll Que ya ten, ya tendríamos ya tendremos el bufo Para que te mueve de forma sigilosa Sigiluma 25, que... Super up, top, top, top eso es, loco, es lo, lo, lo que hay lo que hay es que puedo fabricar cosas nuevas eh, piedra guardiana Ah oh, mira, ya puedo fabricar el portal emite un poder mágico que sella los alrededores e impide que los demás jugadores puedan construir edificios o abrir puertas no, está bien, estoy jugando solo se conecta a otro portal sin nombre con un, o con un igual Esto es muy interesante para poder irme, moverme de la un, punta a otra del mapa Elaboración, Juyu. Eh... Fermentador para hacerme cerveza No sé aquí qué... Eh, banco de, de trabajo... Mm... Azuela Ah, para mejorar el, la forja Mejora la forja. Y refrigerador de la forja. También mejora la forja. Vamos, hay muchas maneras de poder mejorar... Bueno, esto para banco... Vale, sí, para la forja. Vale. Y esto para la forja. A, a, a esto para mejorar el banco de trabajo. A ver, esto ya lo tengo puesto. Ah, no, calla. Es muy curioso todo esto. Y decoración. Ya puedo poner taburete. Ya puedo poner bandera negra. Todo esto es para poder, digamos, eh, que se vea más lindo. Adorno de dragón de madera, claro, más falta madera noble. Y eso ya será cuando tenga eh, la hacha de cobre. De cobre no, leche, de bronce. Con mi hacha de bronce sí puedo hacerlo. Así que voy a cocerlo todo y en el siguiente vídeo veremos cómo tengo la hacha de bronce y, y cómo y cómo le damos un toquillo más nórdico. Como siempre digo, gracias por haber estado ahí, espero que os haya parecido algo interesante el vídeo, eh, divertido, entretenido. Y como siempre, volveremos con más Baraheim. Soy Kyle, me pido, un fuerte like, suscribiros, seguir bien por donde no os haga falta o de la gana. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!